Cómo es la orina de una mujer embarazada Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal Hoy hablaremos sobre un tema que muchas mujeres embarazadas se preguntan ¿Cómo es la orina de una mujer embarazada? En este video, responderé todas tus preguntas y te daré información útil acerca de este tema La orina de una mujer embarazada puede variar en color, olor y consistencia en las primeras etapas del embarazo, puede haber un aumento en la frecuencia de la micción debido a los cambios hormonales y al aumento del tamaño del útero que presiona la vejiga. Además, la orina de una mujer embarazada puede contener más proteínas, glucosa y otros compuestos que la de una mujer que no está embarazada. El color de la orina también puede ser un indicador de la salud de la madre y el feto. La orina normalmente debe ser de color amarillo claro a amarillo oscuro, si es de color oscuro puede ser indicativo de deshidratación, mientras que la orina muy clara puede indicar que la madre está tomando demasiada agua y diluyendo los nutrientes necesarios para el feto. En cuanto al olor, es normal que la orina tenga un olor un poco más fuerte durante el embarazo, pero si el olor es muy fuerte o desagradable, puede ser indicativo de una infección del tracto urinario que requiere atención médica inmediata. Finalmente, la orina de una mujer embarazada puede variar en color, olor y consistencia debido a los cambios hormonales y al crecimiento del feto. Es importante prestar atención a cualquier cambio inusual en la orina y buscar atención médica si hay preocupaciones. Espero que esta información te haya sido útil y no dudes en dejar tus comentarios y preguntas en la sección de comentarios. No olvides suscribirte para recibir más videos de interés. ¡Hasta la próxima! Fade away